Hola amigos, bienvenidos a mi laboratorio. Hoy vamos a hacer un spray, un spray hipnotizante. Se llama spray de orbis Para esto necesitamos agua y orbis Y un eh, sanitizador que no tenga nada. Ahora los veo... Bueno, para eso necesitan abrir su spray, tiene que estar bien limpio. Y van poniendo orbis. Yo les recomiendo antes de poner el agua, pongan los orbis. Porque así luego no tardan una eternidad en ponerlos. Entonces va así. Por la abertura de acá, van poniendo los orbis que tienen en agua. Oh, los orbeezas así sequitos. Y ahora los veo después de unos minutitos. Cinco mil años después. Y unos momentos después. ¡Eh! ¡Yo voy eh! Este es mi laboratorio. Se llama el Laboratorio de Lola. Escríbanlo en un papel y sigan el enlace en mis videos. Y, por favor, suscríbanse al canal de Glicerda Gerard, García, es donde se fue otro orden, que tengo a mi perra de vellos. Ahí se durmió mi perra. No hay que hacer ruido. Bueno, yo abro lo más posible y bajo, y unos momentos... Bueno amigos, así me está quemando a mí. Luego les muestro cómo poner el agua. Estoy hinchastrando un poco mi mesa, pero es que tengo que tener cuidado por el dispositivo con el peor agua. Si no, mi mamá me mata. Creo que ya también... Ah, no me falta uno. Es que hay algunos transparentes mini que no se ven y que bueno, los tiras, bueno, ya pasó. Bueno, vamos a hacer otro paso, es poner el agua en el recipiente, ya me quedo con todos los orgis. Vamos a necesitar un embudo y una tacita con agua. Pues lo que vamos a hacer es poner el embudo en la abertura y vaciar todo el continente de agua. Casi todo, si sí, es mucho bueno, Más vale que no se derrame. Y ahí está, ahí terminó. Ahora dejas el embudo por un lado y cierras tu dispositivo. Cierras, o sea, cierras esto el pulverizador ay no me salió y me salió el pulverizador miren te hipnotiza en verdad yo ya lo hice antes pero es que quería mostrarlo porque bueno me do, me dio in, ilusión Bubule lechucitas, vaya, vaya con las lechucitas, juega, juega con las lechucitas. Y esto no cierra de en verdad. Ah. Bueno, yo me tardo 80 horas después cerrando esto. Y no me cierra ah, porque iba para el otro lado. Bueno. Me iba a quedar, me terminé cerrando esto. Luego se queda un poquito el recipiente y el espiar, el spray, spray, notizador. Listo. Compralo que es gratis. Venga a mi laboratorio y es gratis ahora. Bye bye.